Hola amigos, bienvenidos a esta página con T de Talento y hoy me estreno en este directo. Es la primera vez que hago un directo en mi página y bueno no tengo mucha experiencia pero espero que me salga bien y bueno podáis disfrutar de la charla que tendremos hoy. Esta será un ciclo de, de charlas que se llaman Talanteando y se llaman así pues porque tienen mucho que ver con nuestros dones y talentos y la invitada de hoy es una persona que se dedica a desarrollar la marca personal y es una experta en publicidad ella se llama Mercedes Sevillano del Olmo y bueno yo tengo muchas ganas de hablar con ella porque cada vez que lo hago aprendo mucho y con este tema que ella domina pues mucho más Vamos a ver si podemos conectar con ella. Un momento. Vamos a darle paso. Este es un proceso un poco lento y todos tenemos que tener un poco de paciencia. Pero no. ya está aquí. Mercedes. Es ¡Genial! ¿eh? A ver, sí. comp digo, comparte. Yo también es la, en Instagram sí que hago vídeos, pero la verdad es que en, bueno. en, en Facebook es la primera vez. O sea Nos que... Nos estamos estrenando. Claro, perfecto. Bueno. Comparte este vídeo con amigos. Pues a sí. ver, no sé esto qué es. Ah, no, pues esto no. Bueno, bueno. ya está. Primera. Bueno, ya, aquí. ya estamos a nuestra charla, a nuestro ciclo de charlas talanteando y uh -huh. bueno, como ya he dicho en la presentación, vamos a hablar de una cosa muy interesante que es la marca personal, porque mucha gente, pues a lo mejor no la tiene mucho en cuenta a la hora de hacer un negocio o hacer un proyecto, pues no se paran a, a pensar en su marca personal y realmente todos tenemos una marca personal, ¿verdad, Mercedes? Uh -huh. ¿Qué nos podéis contar? podemos acceder bueno, a nuestra pues, marca personal. Sí, pues lo bueno, lo primero, Neus, que qué bien y qué bueno, ¿no? Esa conexión que, que es, esa magia, ¿no? De repente de conectar y, y de que vayan surgiendo cosas, porque yo te hice a ti una entrevista por el tema de los talentos en los niños y de, y de tu visión del, del TDH, y justo, bueno, pues han surgido otras charlas privadas. Y ahora ya compartidas. Y bueno, pues primero destacar eso, ¿no? Y creo que cuando uno con naturalidad da su marca, o sea, da su esencia, su, uh -huh. su persona en realidad, lo que es de verdad, eh, con autenticidad, surgen es, este tipo de, de, de, de cosas, ¿no? Este, este, este tipo de conexiones o este tipo de, de, pues eso, como cuando uno de repente le llama a una persona que tal y que estaba esperando, o encuentra lo que tal, pues así, ¿no? pues eh, Y de eso se trata esa marca, ¿no? Se bueno, trata, claro, ¿no? claro, se trata de, primero, descubrir tu marca dentro, o conectar con tu marca, por así decirlo, en espiritualidad se dice conectar con el ser, ¿no? También, o en temas así más, más profundos. Yo, como vengo del mundo de la comunicación, de la publicidad eh, y del marketing, pues, eh, pues bueno, pues para mí, eh, yo lo llamo marca, pero sobre todo eh, la marca empieza dentro, es descubrir dentro eh, cuál es tu riqueza personal eh, ¿cuál es, cuáles son tus talentos esa Ay. gran fortuna que antiguamente el talento el que tenía el talento tenía una fortuna pues nuestra fortuna es eso eh, el talento y luego las habilidades que has desarrollado en tu, en tu experiencia de vida que muchas veces han sido desarrolladas precisamente por, por, por situaciones etiquetadas de complicadas o por problemas, o por mmm, claro. desafíos, ¿no? Claro. Y así vamos desarrollando ciertas habilidades. Parece a que cada persona, la vida nos pone situaciones eh, diferentes y cuando las vivimos, en vez de, de, de negarlas o de no querer o tener el miedo, ¿no? Uh -huh. Pues... Eh, es cuando desarrollamos a veces esas habilidades de una forma natural y nos damos cuenta de esa valía, de esa riqueza personal y de eso que venimos realmente a, a entregar, porque es lo que vamos a dejar realmente. Aquí estamos mm. con una oferta limitada. ¿eh? Exacto. Sí, pero me gusta mucho eh, tu enfoque, ¿no? Porque marca personal suena como muy frío, en cambio tú lo enfocas en el ser, ¿no? En esos talentos en toda esa riqueza interior ¿no? que la persona posee, ¿no? y a partir de aquí sí. tú ayudas a las personas a sacar eso de ellas, ¿no? porque muchas personas están súper perdidas, no saben quiénes son, no saben qué es lo que quieren, no saben por dónde, y en cambio tú los puedes guiar muy bien desde, desde ahí, ¿no? es así, así ¿no? como trabajas y hasta, y hasta el concepto de marca personal como ya está muy expandido, este concepto empezó en el año 2000 más o menos. Eh, y precisamente empezó porque, porque surgía eh, en las empresas y cuando tú ibas a buscar un trabajo o lo que sea, que ya no, o sea, ya sabías, por ejemplo, imagínate, pues alguien que hace un producto o que fabrica o qué tal, pues ya sabe hacer un producto, ya no, no se iba a diferenciar o porque lo ibas a hacer mejor o peor, porque ya uh -huh. estaba todo más industrializado, ¿no? entonces uh -huh. empieza a haber competencia entre las personas que están trabajando pues, en una empresa o tal y entonces ya se empieza a eh, distinguir y diferenciar las personas uh -huh. en un trabajo por sus competencias y así es como empieza uh -huh. lo que sucede en EUS es que yo creo que ya toda la parte o sea, eh, y este concepto de marca personal que, que, que se ha ido desarrollando cuando ya Llega un momento en el que ya se habla tanto, hay tanto contenido como de todo, sí. como del éxito, como de la felicidad, como de... Cuando sí. ya hay tanto... No ya ya es como tiempo. ya perdido, como dices sí. tú, la gente perdida. ¿Por qué? Porque cuando todo está de fuera y todo se convierte en algo superficial y todos hablan y copian a otros, porque hay que generar contenido por lo que sea. No estás haciéndolo desde donde hay que hacerlo, que vale. es desde, desde dentro. Desde y, tu esencia. Uh -huh. Desde esa esencia. Y cuántas veces me encuentro... O sea, sí, yo yo he visto la marca personal tal, sí, bueno, he visto los siete pasos tal, pero eso, es que eso no va a ninguna parte. Si tú Demasiado crees... Tomateco, ¿no? que, por, que por hacer tal y... Bueno, eh, bien. Eh, pues sí, yo se me da bien esto y, y lo otro y fenomenal. Y ya tengo mi marca eh, personal y en las redes y eso. Pero eso, eso se queda a medias. Eso se queda a medias porque luego eh, al final no aprovechas ese gran recurso que en realidad es para conocerte, para conocerte bien, para conocer esa riqueza y para conocer nuestras limitaciones. Porque en el fondo, luego por mucho que tú el, luego cuando en un proceso ya sea profesional y, o emprend, un emprendimiento vienen las limitaciones de siempre en tu vida, que siempre son las mismas, por las mismas creencias, al mm. final si no has trabajado eso, claro. pues vuelve lo mismo. Entonces se queda muy superficial. Yo, pues, profundizo. Soy profunda. Sí. ¿Qué, le... ¿Qué vamos a hacer? No, no, Eso. Que tiene que ser, porque si no, claro, es verdad, la superficialidad, ¿a dónde te lleva? A nada, ¿no? Al final no... Claro. Si, no si no profundizas, no, no llegas donde tienes que llegar, te quedas a medias, es lo que tú dices. Sí. sí. Entonces, ahora se sí me ocurre, ¿no? Porque, claro, tú eres una especialista en este tema. Comunicación, bueno, saber la persona, qué es lo que lleva ella misma ¿no? para poder ponerlo a disposición de los demás. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, que es el tema que a mí más me toca, eh, tú, por ejemplo, que tienes un, un niño de 10 años y de aquí 5 años, eh, que pasan rapidísimamente, ya tendrás un adolescente, y él te preguntará, bueno, tú le preguntarás, bueno, ¿y qué quieres, a qué te quieres dedicar? ¿Cómo has pensado que afrontarás esa situación? O sea, ¿le dirás que realmente haga lo que le guste o lo querrás enfocar? Pues eh, mira, esto es muy curioso Neus porque hace eh, como un año o dos y se, de esas cosas que, eh, eh, anécdotas que se te quedan grabadas eh, que anda que no, estamos todos los días teniendo un... Una, una comida en casa típica de familia y, y se te olvida mucho, pues aquello no se me olvidó y yo creo que estábamos con mi madre, en casa de mi madre o algo así, no sé y estábamos hablando pues un poco de mi madre, pues de mis hermanos, que cuando ellas eran pequeños, tal, a mi hijo le gusta mucho cuando sus tíos saber cuando sus tíos se tenían su edad, cuando yo tenía su edad, normal no y tal, y yo no sé cómo surgió la conversación yo no es un tema que, que trate demasiado porque yo no quiero influir en, en nada, ¿no? Normalmente no, no, eso. Y, y bueno, y el caso es que me dice, eh, oh, hablando de qué quiere ser de mayor, no sé cómo surgió la, el tema, no sé, si fue sí. mi madre, si fue, bueno, o sea, de repente, ¿qué quiere ser de mayor o tal? Y dice, y dice mi hijo que me quedé loca. Digo, yo no sé si esto. Y me dice, yo mamá de mayor quiero ser yo. <risa> <risa> <risa> y, o sea, la respuesta más perfecta, y, y bueno, yo no sé si fuera de fuera de cole, Mira, no, te, no lo sé, porque ya sabes que, que es que además yo digo, mira, porque tengo mm. que reconocerlo como lo primero, eh, soy como, claro, soy una persona comunicativa y entonces las personas comunicativas hablamos, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre, para mi hijo, muchas veces para decirle una cosa, aparte soy mujer y empleamos más palabras, yo creo, no sé, porque mi marido siempre dice, pero pero yo digo, ¿serás tú que a veces le echas una, le empiezas a hablar y a explicar? Digo, y mira, ¿eh? se ha contestado. ¿no? Pues yo la verdad es que ya con eso se me quedó y más cómo no se te va? a mí, bueno cómo no se me va a quedar grabado cuando además justo eh, ese es mi o sea yo ayudo a las personas a eso realmente y sí. a que claro precisamente claro a que descubran esa eso con lo que se sienten ellos mismos no eh, ya sea sí. llevado a su profesión como llevado a al resto de, de las áreas de tu vida, porque en el fondo eh, tú no eres tú solo en tu profesión y vas marcando con tu, con tu esencia solo en tu profesión. Entonces, cuando me dijo eso, pues yo dije, bueno, pues ya está. Y yo dije, pues sí, claro, y quién no quiere, o sea, al final es lo que, es lo que, realmente, es lo que realmente queremos, ¿sabes? Y... Yo es que además a día de hoy con 10 años es que ni, ni pienso en nada de eso, ni pienso en ningún uh -huh. futuro de... A ver, mmm, no, no sé, es que me dice uh -huh. tal, se si le, le gustan unas cosas y las matemáticas o no sé qué, pues ya está. Pero sí. fíjate que yo podría a lo mejor... Pues fíjate, si, si te gustan las matemáticas, tal, pero digo, pero... No enredes al, al niño cuando uh -huh. él además sabe... <risa> Sabe lo que quiere entonces, muy bien. Entonces, mira, yo, Neus, para mí es vivir el presente, que bastante aprendizaje con, mi, con un niño ya, a mí personalmente, me conlleva el presente, como para estar pensando en, en, en lo de qué será de mayor, cuando yo misma, eh, es que a esa edad ni, ni idea, si sí te van gustando. Pues de repente te gusta pues eh, vestir a la muñeca y eres muy que te gusta el color y combinas súper bien, por ejemplo. Y a otra lo que le gusta es cortarle el pelo. Y a otra, o sea, ya de pequeña hasta con una muñeca cada niña era diferente. Y, Yo, y a otra lo que le gustaba era montarse historietas ahí un y poquito. directamente tampoco no les gusta a las muñecas, eso también. también yo porque, por ejemplo, era el juego o jugaba con barriguitas de muchos países. Me encantaba. Yo me encantaba la, muchos países. O sea, de hecho, sí, por ejemplo, ¿no? Pues eso, vale, es un dato interesante con el que yo, por ejemplo, cuando trato la marca con personas y vamos a su claro. niñez, que muchas veces se, te, se, se nos ha olvidado todo eso que uh -huh. nos hacía sentir eh, ilusionados y eso... Y yo, por ejemplo, pues con mi hijo, pues nada, pues sencillamente es vivir, experimentar y ya, lo que te digo, bastante aprendizaje tengo en el presente como para perderme en el, en el futuro porque uh -huh. los niños, eh, bueno, es que es un aprendizaje constante, te sacan uh -huh. todas las emociones, te ves en situaciones que tú, que dices, ah, yo, bueno, claro, como yo sé... No, porque te pillan y tienes que admitírtelo... Y te sacan todo, Neus, te sacan todo. Con lo cual, ¿para qué perderme en cosas del futuro <risa> pudiendo entiendes, aprender en el presente con él? ¿Entiendes, entiendes entonces de que tu hijo es un gran maestro, ¿no? Y más con esta respuesta que te dio, ¿no? Es un gran sí. maestro en, en muchas cosas, pero bueno, que puedes aprender de él cada día. Oh, es así, no, es, es, esto es niños, algo que los profesores no, no toman conciencia, pero estaríamos escribiendo estuvimos Sí, pues mira, los niños todos, los niños todos, todos son maestros. O sea, el tuyo, el, el, el, el tu hijo te va a mostrar, claro, todo de ti, ¿no? Te va a mostrar... Eh, en realidad te va a mostrar, claro, cosas que en realidad más bien tienen que ver contigo que, que, con, que con él mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, te va a mostrar cómo muchas veces, eh, o sea, lo que más te muestran es eh, lo que no aceptamos. O sea, ¿sabes? Lo más difícil, yo no sé para ti, Neus, a mí lo más difícil que me... Y cuando entras en este mundo de querer... Eh, Saber más sobre el autoconocimiento, uh -huh. sobre el desarrollo personal, sobre realmente, pues sobre la mente, ¿no? Y todo esto, profundizar un poquito más, uh -huh. eh, te das cuenta de que en la vida lo que más te bloquea es que es la falta de aceptación. Es, es que no, cuando no aceptamos las cosas uh -huh. como son, ¿no? Uh -huh. Y a mí personalmente es lo que más me cuesta, ¿no? Eh, pues, eh, ah, y, y, y los niños... A todo, yo en, en mi hijo eso, pero cuando observo a otros amigos míos con sus hijos, eh, mm -hmm. es lo mismo. O sea, es lo que, no te, lo que no aceptas es que no te lo estás aceptando en ti. Eh, y bueno, esto, ellos tienen una capacidad de aguante que no tenemos nosotros. O sea, eh, mm -hmm. no, no se hacen mala historia hasta cuando les podemos decir algo que, y yo personalmente me doy cuenta, hay muchos padres y dicen, ay, perdona, o tal, ¿no? Yo tengo suerte porque mi hijo me lo dice todo. oh mamá, es que cómo me lo estás diciendo, o cómo no sé qué. Entonces, ah, bueno, perdona, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero yo lo veo que en el fondo es te muestran... Te muestran eso, ¿sabes? Te muestran eso. Y los padres... O sea, y tienen un aguante. Aunque tú les tal, ellos no se van a hacer mala historia. En realidad sí, ellos no. tal, o sea, no... Bueno, si porque en el de fondo verdad... tienen un sentimiento claro. de, de honradez hacia sus padres. O sea, sí. el amor incondicional sí. que los niños transmiten hacia sí. sus padres es continuo. Sí. Sí. Y sí, además, sí. tú como hija lo sabes. Y aunque hayas tenido tus pues, cosas y tal... Pero en el fondo hay una, una un este que, que, que no quieres, ¿sabes? O sea, que no mm. sé, ese vínculo que no, no es, pero de niño eh, más, o sea, es así. Entonces, como ellos vean que tú de verdad eh, muestras, pues, como esa, esa, como que relajas y dices, mm. y tomas conciencia de que lo que le has dicho eh, es verdad, que se te ha ido un poco la olla o lo que sea, mm. Mm. Eso es lo que hace que al niño eso se le borre, o sea, no crea ningún tal, o sea, que claro, se te claro. puede ir la olla, que somos personas, ¿no? Pero sí. que, lo que lo que ayuda es cuando ese niño te está mostrando algo, te está, te está, te está, te está eso, es cuando sí. tú dices, oye, pues, o, o perdona, claro. o tal, o, toma, o te callas, sí. o tomas conciencia, sí, sí, sí. o al rato vas ya con otro con otro talante con otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. eso es, y eso es lo que hace que, y eso es tomar conciencia, básicamente, yo ahí es cuando, eso es tomar, que muchas veces ¿cómo es tomar conciencia? Pues tomar conciencia no es estar ahí, yo creo, no sé Neus, ¿cómo lo ves tú? No, no, no, no, no, no estar con... no, claro es que en el momento, que ¿no? no se te escape ningún enfado, sí. ni ninguna lágrima, sí. ni sí. nada, o sea sí, sí, sí, sí pues de esta entrevista yo creo que estamos sacando muchas cosas interesantes, entre otras que, bueno, la marca personal no es nada tan frío, sino que tiene mucho que ver con el ser y a la vez con la educación. O sea, es que yo para mí que todo está relacionado, talentos, educación, eh, marca personal, eh, conectar con tu interior, yo creo que todo esto bien fusionado, pues da unos resultados óptimos ¿no? en la persona. Y bueno, no sé si tú quieres aportar algo más de lo que pues, hemos hablado. Sí, pues vas o sea, a ver, al final es que eh, la, eh, cuando conoces esa, esa marca, para mí es como visualizar esa marca que tú vas dejando en otros, esa, esa huella, ¿no? Y como todos sabemos eh, que una marca, o sea, podemos visualizar marcas, ¿no? Eh, que sabemos que es eh, realmente algo que se te queda, ¿no? Algo que se te queda. La palabra marca, ¿no? Algo. Y al final, cuando algo se te queda, eh, sabes que eso es lo que se va a quedar en otras personas de ti. Y al final tiene muchísimo sentido conocer esa marca porque... Eh, vas a encontrar realmente el sentido ¿no? de, de tu uh -huh. trayecto por esta vida, porque en el fondo uh -huh. muchas veces ¿qué nos pasa? porque nos perdemos? y por, porque perdemos el sentido y el sentido es eso y, no, y luego también te ayuda mucho a dejar de compararte, a dejar de, de etiquetarnos, a dejar uh -huh. de todo eso que es que crecimos con ello bueno, sí, sí. Y es que está en el ambiente, que <risas> digo. Es que divide y sí, sí, sí, sí, es verdad, verdad. Sí, sí, sí. Está. ¿Sabes? Y sí. entonces dejas un poco de eso para quererte más a ti. O sea, para quererte, para decir, jopé, para darte el valor y decir, eh, pues es que esta soy yo. Y es que no. Como esa frase de Einstein de no le pidas a, a un a un pez trepar, ¿no? Eh, no sé cómo uh -huh. es esa, uh -huh. eh, uh -huh. si sabes, o sea, eh, uh -huh. como decir, si, si al final, pues eso, si su talento no es no es trepar, uh -huh. su talento uh -huh. es, está uh -huh. en el agua entonces no le puedes pedir eso. Entonces, pues lo mismo con las personas y, uh -huh. y al final es es eso para para ir, pues más con más confianza por la vida. Eh, para no ser tan hipersensible a comentarios, eh, en fin, algo uh -huh. que en realidad pues nos educaron mucho en eso, en el que dirán, uh -huh. en, en miles de cosas y, y, de, y de limitaciones que al final te van uh -huh. marcando y yo encontré que conociendo esto, conociendo el talento, conociendo... Eh, lo que yo aporto a otros, el valor que yo les aporto eh, mm. y que a veces no es el que socialmente mm, se o oh, socialmente en, en lo que yo me eduqué o en mi vida, que a lo mejor no es lo mismo que tú ni que otro, pero en mi entorno eh, pues a lo mejor eso no, no claro, no, no, no encajaba, ¿no? o tal y entonces tú no sabes muy bien <ríe> qué puedes aportar <risa> claro. Sí, y, claro y al final es tú mismo conocerte para reconocerte, para reconocerte uh -huh. tu propio valor y tu propio talento que pues imagínate pues que a lo mejor es sencillamente que, que estás invitando a la gente a expresarse, a ser más libre de expresarse y yo no, no, no. detecto y fui detectando y la gente me fue diciendo eso. O sea, fíjate, uh -huh. y mucha gente me dice, es que Mercedes, aunque y leo tus libros y tal, pero es que eres tú, es ser tú, y, de, y, y me haces como, uff, es verdad, venga, voy a ser yo, ¿sabes? No sé, vale. sí, sí, y me sí. lo han dicho, es que, jolín, solo por tal y yo... Y eso desde pequeña, muchas veces, ¿sabes? Bueno, y, y, y transmites energía y en tus libros también, por supuesto, porque en tus libros está tu esencia, forma parte claro. de ti. Entonces, eso es. Claro. Y solo el leerlo, pues, eh, invita a las personas a sentirse más, más ellos mismos y con mm. más libertad. Y mm. así, poniendo mi ejemplo, pero así con todo el mundo, Neus, porque tú igual, tú, ¿cómo descubriste tú tus talentos, por ejemplo? Yo mis talentos, bueno, yo creo que desde pequeña lo sabía, lo que pasa que el entorno era un poco hostil y no me permitía, ¿no? Entonces, bueno, me prometí que me esperaría ya a ser más adulta para, para estar, para ser yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahora es lo que toca. Ahora mis talentos, pues los tengo muy presentes. Y lo que tú dices, ¿no? Con el objetivo de sentirme libre. Así que, bueno, yo creo que hemos hablado bastante de todo lo que implica la marca personal, los talentos. Y sí, bueno, eh, me ha encantado, como siempre, hablar contigo. Igualmente, <ríe> y, Neus, eh, lo estás, las estás haciendo súper bien. Escuchas de maravilla. Sí, me encanta, me encanta escuchar, la verdad. Lo siempre aprendo. Sí, sí, sí. sí. Siempre. Una vez es me... pero cuando tengo que hablar también me gusta hablar. <risa> sí. Bueno, pues eh, yo soy muy de hablar y muchas veces digo, claro, tengo que escuchar. Y hay veces que me dice hay que una persona me ha dicho, ¿pero por qué? Si tú, si tú lo que quieres, si tú, si tú es hablar, pues dice, mientras no, no interrumpas o no acapares, <risa> digo, ¿por qué vas a hacer otra cosa? Y yo, pues es verdad, porque sí. si todos hablamos. Claro. Es verdad que nadie escucha, pero si todos, si todos escuchan, digo, ah, pues sí, también, pues hasta en eso hay veces que he dudado, ¿no? De decir, ay, quizá tal o yo qué sé, lo típico, eh, pero claro, si, si, si es lo que te... Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces me han dicho que gracias a, a personas más introvertidas y la vida me ha puesto con muchas personas así, ¿eh? Muchas personas muy racionales, tengo muchos amigos muy racionales. Muy, el, muy personas muy en la mente que les cuesta hablar de sus emociones o interpretar la vida desde las emociones y con personas que... con timidez, ¿sabes? o más sí. reservada, o sea que digo, sí, ah pues... Sí, sí. Sí. Entonces ahí tú les ayudas a exteriorizar, claro. está muy bien Y todo esto para y invitar bien. a toda la gente que nos vea de verdad a sentirse ellos mismos y a dejarse ya de, de, de, de estas etiquetas y de todo para eso hay que apagar mucha mucha historia que nos van ahí metiendo sí, o sea sí, mm, sí. Sí. Y, y aprovechar este momento interior de estar dentro que, que, que no siempre es agradable hay veces te sientes encerrado pero enfocarlo al estar conmigo Sí, pues lo tendremos presente y bueno, continuaremos con esta charla de este ciclo de charlas de talentos sí. y de marca personal porque no se acaba aquí, hay tanto que, que hablar de estos temas, de estos temas, perdón. Eh, pues quedamos para la semana que viene, a la misma hora, el próximo jueves. Sí. Y bueno, seguiremos con otro tema relacionado, pues eso, con la marca personal y los talentos. a ver, Muy ¿no? bien. Pues Genial. muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias. gracias, Neus, y que tengas una tarde-noche enriquecedora. Y todos gracias. vosotros también. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós